de mi canal, Lola y los canales de YouTube. Hoy vamos a ver a los chicos, mis pececitos. Miren mi a Juanita, es chiquitita, pero si acerco la cámara se hace más grande. Pero es Juanita. ¡Ay, qué lindo. Y acá está Chevy, qué linda Chevy, muy bien, como nada, son lindas ellas, están en esa pecera que está en mi habitación. Acá está el gordito Lampo, pero le decimos Lampo porque es una forma muy dulce de decir hermoso, es un hermoso pececito. Le calabaza porque se empachó. Comió mucha comida y se empachó. Y la mejor medicina es calabaza. Se, vol se volvió vegetariano. Bueno, un beso grande, chicos.